Eh, como presidente de Asturias Laica me toca hacer de anfitrión y por lo tanto de mano daros las gracias por estar aquí y esperar que lo que hagamos os resulte útil sobre todo con vuestra colaboración. Eh, la jornada es de Europa Laica y por lo tanto el presidente de Europa Laica tendrá la palabra, pero sobre todo la jornada ha contado siempre con el apoyo y el acogimiento del Ayuntamiento de Gijón y tenemos la presencia de la alcaldesa con nosotros, que le toca el papel de inaugurar. Entonces, por no arrollarme más, le doy la palabra a ella para que os dé la bienvenida. Bueno, pues, presidente de Asturias Laica, presidente de Europa Laica, señoras y señores, bueno, tenemos una oportunidad en este mundo porque si hemos venido a las nueve de la mañana, esto todavía es posible a pesar del contexto que nos, que nos rodea, ¿no?, bueno, muchísimas gracias por invitar al Ayuntamiento de Gijón a participar en esta 15 jornada de, de, Europa, de Europa Laica. Y además, este año se unen o se quieren ver las, las relaciones, eh, las correspondencias entre laicismo y feminismo, lo que hace que para mí sea especialmente eh, atractivo eh, el tema de, de la jornada. Claro, seguramente debe, debería decir que… <coughs> El feminismo y laicismo, eh, voy a utilizar un término, casan bien, ¿no? que casan bien y seguro que casan bien. Pero siempre quiero recordar una cosa, el feminismo es verdad que necesita de un estado laico porque las eh, distintas religiones siempre han, a la mujer, es, siempre han utilizado a la mujer y siempre han considerado como una ciudadana de segunda categoría o no ciudadana a las mujeres y por lo tanto no, digamos que no hemos sido eh, eh, bien queridas, bien tratadas por las distintas manifestaciones eh, religiosas ¿no? pero y parece que eh, desde esa perspectiva el laicismo el que el Estado sea absolutamente neutral o que el Estado no esté no esté perturbado por ningún tipo eh, de, de afinidad o de expresión Religiosa tiene que ser eh, positivo para el feminismo y, seguramente, conceptualmente lo es, pero no hay que tampoco pensar que eh, las personas que defienden una sociedad laica, un Estado laico, eh, abracen eh, con el mismo afán el feminismo, es decir, la teoría política de igualdad de mujeres y hombres, la teoría política que dice que las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones y que los varones han de tener los mismos deberes y los mismos derechos que, eh, que las mujeres. Pero es verdad que sin que podamos hacer una referencia biunívoca, igualmente reversible ¿no? Irreversible hacia los dos lados, es verdad que deberíamos de reflexionar eh, porque mmm, en el fondo… Eh, parece que apelan a un sentimiento o a un derecho eh, de libertad, de responsabilidad individual y también de mm, huida de cualquier tipo, en este caso, de creencia religiosa que… Eh, mm, ...merme la capacidad de ciudadano o de ciudadana, ¿no? Y que al final haga que el Estado responda a cosas que no tienen que ver con lo que es un, un Estado, ¿no? En ese sentido creo que es muy acertada esa unión que se hace para esta jornada y que va a ser muy, muy, muy interesante. Pero también poner de relieve que si el feminismo considero que parte de una concepción laica del Estado... Eh, no siempre la interpretación que se hace del Estado laico ha considerado ha tenido la misma consideración con las mujeres. Lo digo porque eh, ahora y, y, y no, no crean que bueno voy a decir por qué lo digo eh, eh, lo digo porque en, en esta sociedad tan polarizada, ¿no? en donde las derechas o la extrema derecha va ganando posiciones, y antes teníamos una derecha donde estaba la extrema derecha y ahora parece que tenemos una extrema derecha donde está todo. ¿no? porque parece que se va avanzando hacia ahí y donde se apropian cada vez con más descaro, llevaban años haciéndolo eh, de lenguaje, es importante en que también desde posiciones que entiendo que son progresistas eh, clarifiquemos y no confundamos los conceptos para poder realmente trabajar, unir ¿no? y, profundidad, y profundizar en los términos de, de igualdad. Porque creo que es verdad que las dos son dos teorías de la dos teorías de la igualdad, de la, a través de la no intromisión de las creencias religiosas y la otra eh, con la, la defensa de los derechos, los mismos derechos para las mujeres y para, y para, y para los hombres. Ojalá con esta, bueno, estoy segura que con esta jornada y al ver el programa que hay y las personas con las que se cuenta podremos avanzar, avanzar en ello. Pero nosotras, y cuando digo nosotras, sí, digo nosotras, la verdad es que lo digo en femenino con toda conciencia, necesitamos mucho que todas aquellas ideologías, movimientos, pensamientos eh, que quieran que crean en la igualdad incorporen activamente la igualdad de mujeres y hombres. Digo activamente no como una mera formulación, sino como una acción, ¿eh? sino como, como una acción. Eh, en este momento, miren, hoy, por ejemplo, en Madrid hay una importante manifestación, esperamos, algunas esperamos que sea importante, manifestación eh, contra la abolición de la prostitución, ¿no? contra, no, a favor de, perdónenme, perdónenme, perdónenme, a favor de la abolición, de que avancemos en este país hacia la abolición de la prostitución. Sé que no todas las personas que están aquí piensan lo mismo, pero al final estamos hablando del derecho a las mujeres a decidir, del derecho a no ser utilizadas eh, como mercancías y que el Estado no permita la compra de las mujeres, ¿no? que me parece que, es de, que tiene mucho que ver con eh, los temas que se van a tratar aquí. Quiero aprovechar y ya que no... He podido acompañar a las personas que a las mujeres, fundamentalmente mujeres, pero a las personas que se han desplazado de Madrid, pues recordar que hoy pasa eso también en, en, en, en Madrid. Eh, el Ayuntamiento está trabajando y llevamos casi todo el mandato trabajando en una, y se lo comentaba antes, en un reglamento de laicidad. Tenemos Es curioso, ¿no? Porque. Una de las cosas que he aprendido como alcaldesa, no me van a creer, es que si no se hacen las cosas a tiempo, metes la pata. Sobre todo porque luego se puede complicar la cosa ideológicamente, se puede complicar el contexto ideológico y lo que fue posible en algunos ayuntamientos se vuelve más complicado en la actualidad. Eso no nos va a frenar, pero sí nos ha hecho tener que revisarla. Vamos a sacar un reglamento porque creemos que hay que avanzar. Creemos que si no puede ser todo lo ambicioso que pensábamos, tiene que ser un gesto decidido por parte de nuestro ayuntamiento, que tiene que demostrar que, indistintamente de que la Constitución diga que España es a confesional, podemos ir más allá y podemos separar Estado e Iglesia, que parece que es bastante lógico, ¿no? No parece que sea una cosa complicada ni, ni el colmo de la modernidad, tampoco, la verdad, ¿no? Y que también desde el ámbito. De la cercanía, el mensaje que debemos y tenemos que lanzar a la ciudadanía es que cuando hablamos de Estado y el ayuntamiento forma parte, o los ayuntamientos, la administración más cercana forma parte del Estado, podemos avanzar en la consecución de un país, de una ciudad más laica, una ciudad laica, no más laica, laica, laica, no más, eh, que aquí no hay una cosa, eh, una sociedad laica que al final es que la regulación de nuestra ciudad, el, el régimen de convivencia de nuestra ciudad, nuestros pactos sociales y pactos de convivencia los, los marque la ciudadanía, punto, que es de lo que estamos hablando, ¿no? los marque la ciudadanía, los haga la ciudadanía, los negocie, los discuta, los haga suyos y los ponga en marcha la ciudadanía y no nos vengan impuestos por unas creencias o unas ideologías que no forman parte de nuestra Administración y de lo que debemos de entender como lo público y el bien público. Esperamos que ya están en la última revisión y que en breve podamos tramitarla. Por lo tanto, seguro que tenemos una nueva tormenta. ¿Eh? Tendremos una nueva tormenta. Les voy a pedir su complicidad activa ¿eh? en esta nueva tormenta para que saquen el paraguas. ¿Eh? y Atechen ¿eh? a todas las personas que entiendan que necesitamos vivir en convivencia pacífica y que para eso es necesario desterrar eh, la presencia o la injerencia de las creencias personales, de las creencias religiosas personales, en el bien común, en la administración de lo público. Y si en ese atechar nos pueden atechar un poco a quienes estamos en el ayuntamiento, bueno, pues mire, se lo agradecemos, tampoco vamos a decir que no, ¿eh? está muy bien, un poco, un poco grande pero bueno, lo vamos a hacer porque ya, porque ya nos toca, porque no podemos seguir diciendo que tenemos un modelo Gijón, que Gijón es una ciudad moderna y seguir con aparatos que forman parte de, de la historia y no de la modernidad. ¿no? Y, bueno, la modernidad se construye, la modernidad se hace y la modernidad no significa el esnovismo sino el ensanchar, nuestras fronteras de convivencia, nuestras fronteras de inclusión y de no injerencia en lo público por parte de ninguna creencia de carácter eh, personal, en este caso eh, religiosa, ¿no? Lo público es otro concepto que no significa la preponderancia de lo individual, sino la preponderancia del encuentro en lo común para poder eh, convivir eh, de forma inclusiva. Bueno, eh, ya ven que no sé mucho, pero lo poco que sé yo solo lo largo aquí. Eh, voy, a, voy, voy a sentarme a disfrutar y aprender de esta jornada. Les pido disculpas porque a sobre la UNA me voy a ir porque hoy ahí es el memorial del SIDA y quiero también estar estar allí de todas maneras he visto que tienen una jornada intensísima de mañana y tarde yo me levanté agotada ya pensando en ella quiero que lo sepan tienen ustedes mucho mérito quiero que lo sepan también porque hay que felicitar el esfuerzo de la militancia la militancia es muy importante también en este momento la militancia de la gente progresista y lo digo muy en serio es aún más importante en este momento les felicito por su militancia les felicito por venir un sábado desde las nueve de la mañana hasta no sé qué horas de la tarde para hablar de laicismo y feminismo y por lo tanto ya saben que ahora en turismo decimos que todos los congresos nos dejan un legado para dejarnos un legado en esta ciudad de avance hacia la modernidad y hacia una ciudad laica, progresista, feminista y que vaya realmente hacia adelante en lo que sabemos que es el progreso y no en lo que algunos quieren hacernos creer que es el progreso. Buena jornada, no tengo que decir eso de que no hay por inaugurado nada, ¿no? Bueno, con tu presencia Pues muchas gracias, alcaldesa. La verdad, La verdad que es reconfortante escuchar palabras desde el poder político, palabras de ánimo, palabras de compromiso y realidades. Realidades como la que se está gestando en términos legislativos en el ayuntamiento de Gijón, y que no es la primera vez, porque ya en tiempo pasado, no mucho, fue de los primeros ayuntamientos que se sumaron a una iniciativa de Europa laica para movilizar a la ciudadanía, para movilizar al poder político, en este caso municipal, cuando lanzamos la propuesta, la iniciativa a nivel estatal de crear una red de municipios por el Estado laico. Otro flanco más de lucha, de lucha política, y que el Ayuntamiento de Gijón pues fue, cómo no, por reflejo de lo que aquí la alcaldesa nos ha manifestado. Compromiso político y realizado en el momento oportuno aquí y ahora, sin dejar pasar oportunidades, porque hay veces que las cosas son ahora o nunca. Cuando digo nunca, es un nunca en términos políticos que no existen nunca. Nunca depende de la voluntad de la ciudadanía fundamentalmente. Por lo tanto, yo felicito y agradezco un montón esta acogida por parte del Ayuntamiento de Gijón acogida personal, cariñosa, pero acogida política, porque aquí en España nos está faltando voluntad política con todos los gobiernos de turno y personalmente o particularmente con aquellos que sería esperable avances positivos. El reglamento de la licidad es un instrumento fundamental para hacer pedagogía política, pedagogía del Estado laico, pedagogía de democracia, y si bien, qué duda cabe, no cumplirá todas las expectativas que Europa Laica tendría en que ponerlo, pero será un aplauso generalizado de avance, porque la historia a veces requiere o de saltos o de pequeños avances, pero no de estar bloqueados como mucho estamos en este país y podemos estar. Por lo tanto, muchas gracias, alcaldesa, por esta receptividad política y personal. Muchas gracias, Asturias Laica, por haberse encargado de organizar estas jornadas. Parece fácil, la organización es muy dura, hay mucho trabajo de cocina detrás de cualquier acto político, cualquier acto social. Muchas gracias. Ya en 2013 estuvimos en Gijón, unas jornadas anteriores, Gijón junto con Madrid, y si no me falla la memoria... Son las dos ciudades en las cuales Europa Laica viene haciendo jornadas laicistas, unas jornadas laicistas que se repiten por toda la geografía anualmente, excepto los años de pandemia, y en su momento ya hicimos aquí una jornada laicista bajo el título Laicismo y República. Y ahí estuvimos honrando a la memoria histórica. Europa Laica es una asociación ciudadana, transversal, de acción política... ...de acción social y, cómo no, de acción de pensamiento. Y estas jornadas sirven para esto, para reflexionar, para hacer pensamiento. Y el pensamiento, en este caso, es feminismo y laicismo. Decir que es un tema que siempre ha estado presente en Europa Laica. Y con datos se demuestran. De las 15 jornadas, esta es la quinceava, el número 15 de Europa Laica... Al menos de lo que tengo constancia documental, desde el 2009 todas las jornadas han tenido el tema de la laicidad en relación con la mujer en sus distintos aspectos y se han tratado. Es una preocupación que existe porque forma parte en, la, en la laicidad, junto con el feminismo, junto con otros movimientos, de una serie de movimientos o teorías políticas emancipadoras de la sociedad, emancipadoras de las personas, por la libertad y por la igualdad. Y eso es una preocupación permanente. Por lo tanto, en esta jornada, como viene siendo también en la acción de pensamiento y de acción de Europa Laica, se trata de ver pues esas interrelaciones que existen entre todos los movimientos. Cada uno tiene su propia dinámica. No te debemos caer en la trampa de la diversidad, como... A veces se, existen tendencias a, a, a meternos en, en, en, en, en guetos individuales, porque la transformación social tiene que ser la confluencia de muchas situaciones. Y en este caso, esta confluencia, se trata de ver cuáles son los puntos de sinergia, los puntos de interrelación, en lo cual el laicismo, qué tiene que entender, qué tiene que incorporar del feminismo, y a veces también... ...lo que en algunos debates que hemos tenido en Europa Laica se quedaba corto... ...y es también qué es lo que el feminismo tiene que incorporar reivindicaciones del laicismo. Es decir, no solamente tiene que haber una relación en un sentido, sino bionívoca bionívoca porque es una doble vinculación. Lo mismo que existe una doble vinculación entre la laicidad... Y el republicanismo, que no se puede entender una república que no sea laica o un laicismo que no forme parte del modelo republicano, por ejemplo, también entre el laicismo y el feminismo existe esa doble vinculación, evidentemente con espacios que son propios de cada uno, propios en el elemento reivindicativo, no propios en el sentido de la emancipación, que esos son comunes, pero hay elementos que son propios, otros elementos que son menos propios, pero en todo eso tenemos que trabajar ir avanzando. Por lo tanto, los temas que hoy se ven, van a ver aquí, como otros más, son elementos relevantes para identificar lo que, lo que a nosotros nos importa. Amueblar nuestras ideas, tomar conciencia de los problemas y, sobre todo, sacar propuestas de acción. Y esas propuestas de acción las iremos elaborando... Poco a poco, no son de hoy para mañana, a veces muchas son muy claras, a veces otras son repetitivas, pero también es cierto, también es cierto que la sociedad va variando y en cada momento aparecen nuevos fenómenos, nuevas necesidades, nuevos planteamientos y también, cómo no, cómo no, que la composición social de las personas que estamos al frente de estas organizaciones pues también va variando y algunos con una edad y otros con otra edad, se va modulando, es decir, esto es un tema dinámico y en ese, en ese dinamismo Europa Laica quiere estar presente, creemos que estamos presentes en la sociedad en todos los aspectos y en el tema del feminismo también en esta doble vinculación que hay que saber encontrar los puntos de encaje porque los hay muchos, pero también los puntos que cada uno tiene que tener sus propias dinámicas. Y de todo esto y de muchas más cosas son estas jornadas que llevamos. Se suspendió aquí la del año 2020 un nuevo esfuerzo baldío Valdío en el sentido que no pudo llevarse a cabo... ...entonces, de nuevo, muchas gracias... A ...Asturias Laica por este esfuerzo organizativo... ...y, desde luego... ...de augusto ...en la alcaldía de Gijón... ...esa voluntad política... ...que se va a traducir en ese reglamento... ...que posiblemente, si no me falla la memoria... ...es el tercer reglamento de laicidad que existe en el Estado... ...uno fue en el... ...en Rivas Bacia, Madrid... ...otro creo que es en un pueblo de León... ...o, o Cantabria... Mm. Tercero va a ser este, en una ciudad importante, pero es igual, más allá que sean dos o tres, tenemos que ir hacia adelante. Muchas gracias, por tanto, y muchas gracias a todos vosotros y a la organización.